Hola, ciudadanos del mundo, yo soy Persefone Y yo soy Hades. Acompáñenos en este viaje a lo más profundo del inframundo en internet. Este es el podcast de Persefone y Hades. Buenas, yo soy Hades. Y obviamente no soy el dios del inframundo. O quizás sí. Nací en los 80, me gustan las películas malas. Tuve una época donde veía mucho anime. Me gusta todo tipo de música, pero tengo preferencia por el rock en inglés. Amo mucho la música de Elvis Presley. Y sí, estoy un poquito mayor. Así que tengan paciencia conmigo. <risa> Hola, yo nací en los noventas. Me gusta mucho el anime viejito, tomarte de frutas, comer cosas dulces y leer novela negra. También me gusta mucho uh, mirar eh, documentales sobre asesinos seriales y estar mucho tiempo con mis mascotas. Nuestra idea es presentarles un podcast semanal donde hablaremos sobre temas muy variados. Ok, eh um... Somos personas en una relación a distancia, así que hablaremos principalmente sobre eso. Uh -huh. eh, Cómo tener cuidado con las personas que conoces en internet para no tener catfish. Eh, relaciones a distancia no solo implica relaciones amorosas, también puedes tener muy buenos amigos si lo sabes hacer bien. También hablaremos sobre series, películas, música en general, cultura pop. Eh, hablaremos sobre animes, libros. Eh, a veces tocaremos algunos temas de política de manera muy soft, eh, hablaremos sobre memes, TikTok, eh, videos de YouTube, cualquier cosa que sea interesante. Muchas, muchas cosas que nos interesan. Esperemos que no nos cancelen. Eso sí, no nos cancelen, estamos empezando, así que esperamos tener todo su apoyo. No dejen de escucharnos. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.